Hola a todos, en este video vamos a ver cómo trabaja el gestor de referencias bibliográficas Sotero. Este es el ambiente de trabajo, como ustedes pueden observar, todavía no tengo ningún artículo dentro. Eh, pero este, estas son las opciones básicas. Está la pestaña de archivo, donde tiene las opciones de, de, de nuevos elementos, notas, cerrar, importar, ¿sí? para poder salir de la aplicación. Las opciones básicas de, de, de la pestaña editar. Este, las opciones de eh, la pestaña ver en este caso las herramientas y las opciones de ayuda. Para poder trabajar con la gestión de nuestras referencias bibliográficas o con la gestión de contenido, en este caso, lo que tenemos que hacer es ir agregando nuevas colecciones o ir agregando, en este caso, nuevas bibliotecas. Eh, uno, por ejemplo, podría este, agregar una nueva colección, por ejemplo, una colección que se llame Maestría, ¿sí? Y dentro de esa colección, entonces uno puede ir agregando también eh, otras este, subcolecciones, por ejemplo, el, el módulo 1 de, de, de, de la maestría, ¿sí? Eh, y inclusive le pueden poner el, el nombre del módulo, ¿sí? Este, uno puede ir agregando, por ejemplo, el, el, el módulo 2. O, en todo caso, uno puede ir este, agregando dentro de sus bibliotecas el, el, el nombre de la, de la investigación, por ejemplo, que está realizando ahora, por ejemplo, este la parte de gestión eh, de la información, ¿ok? Entonces, este, uno puede también manejarlo desde esta perspectiva. Bien, este ¿qué es lo que normalmente hacemos? Nos vamos hasta donde está, en este caso, nuestras referencias bibliográficas. este Puede ser, por ejemplo, este... Google académico, ¿sí? Y este, buscamos un artículo, ¿sí? Dentro del Google académico descargamos ese artículo en, en, en, en lo que sería una, una carpeta, por ejemplo, ¿sí? Y este, a partir de ahí, entonces, lo que uno suele hacer es, este, importar en este caso o, o, o, o en todo caso, a agregar ese, ese artículo que descargó dentro de, de Sotero. Entonces, lo que normalmente hacemos es eso, nos vamos a nuestra carpeta de trabajo y este, que seleccionamos el, el, en este caso la carpeta donde queremos eh, agregar esta información y este, eh, en este caso agregamos esa, ese artículo para eh, su posterior consulta. Fíjense que esta es una opción válida que podemos hacer eh, al darle doble clic acá, en este caso Sotero va a abrir el artículo, ¿sí? nos va a permitir en este caso este, reducir el texto, la visualización en este caso con el visor nos va a permitir este, agregar más información, pero fíjense que acá no hay mucha relación eh, o, o, o, o no, no tenemos mucha eh, información con respecto a, a este artículo eh, pero este, eso es porque lo, lo trabajamos desde esa perspectiva más adelante vamos a ver otras opciones que tenemos pero fíjense que acá nos dan las opciones para poder, por ejemplo, realizar un resaltado ¿sí? este, sobre el texto. Nos permite también agregar notas sobre este texto que estamos nosotros consultando. Eh, también nos permite eh, este, cambiar eh, las opciones de, para el, el resaltado ¿sí? o, o, o los colores de las notas. ¿sí? Entonces esta es una opción válida también, este, pero no tan recomendable. La otra opción que tenemos es este, justamente utilizar el plugin que tenemos instalado dentro de lo que sería el, el, el Google Chrome, que es el, el plugin que nosotros instalamos. Y fíjense que, por ejemplo, en este momento yo estoy en Google Académico y acá está el, el, el sotero. ¿sí? Y si le doy clic acá, asumimos que ya hicimos nuestra búsqueda bibliográfica y lo que tenemos acá es todos los resultados ¿Sí? Eh, que eh, nos trajo esa consulta. Uno puede ir directamente acá y lo que va a obtener en la primera instancia es justamente este, esta lista de, de, de artículos que se puede observar acá. Uno puede directamente seleccionar desde acá y este enviar a, a, al gestor de referencias bibliográficas o en todo caso lo que uno puede hacer es ingresar dentro de cada uno de ellos, verá, este, consultar el, en este caso el resumen fíjese que acá está la opción para texto completo en PDF y acá entonces uno le dice que guarde esto en Sotero eh, que me va a guardar eh, eh, la información justamente, esa información que yo necesito eh, eh, que tiene todos los datos de la referencia bibliográfica, el texto en sí y también va a guardar una imagen entonces este, yo puedo indicarle en qué carpeta quiero que me guarde esto acá, ¿sí? Y a continuación, entonces, yo ya tengo dentro de esa carpeta eh, esa, esa información que estoy este, necesitando en, en este momento. Entonces, eh, esta es la, la, la opción que tenemos acá. Fíjense que eso tiene que sincronizar, ¿sí? tiene que, que sincronizar. Si no hace esa sincronización, entonces nuevamente nos vamos hasta acá. Este, le indicamos que queremos, eh, acá me dice que está eh, guarda, guardando en este momento, ¿sí? Entonces este, este proceso de repente tarda un, un poquitito, ¿sí? Eh, vamos a ver también otras opciones si de repente uno ya tiene visible eh, esta este, este artículo, si ¿sí? ya lo está consultando, ya lo está leyendo en, en la web, entonces lo que uno puede hacer directamente es irse acá en, en, e indicarle que guarde esto dentro de Sotero, ¿sí? Eh, y simplemente lo que nos va a guardar ahora es eh, el artículo en sí. Entonces le damos en hecho, que en este momento ya nos está guardando también. Este es eh, otro artículo que está dentro de esta. Dentro de esta revista, fíjense que este, uno también puede indicarle acá que nos guarde esta información dentro del sotero. Este, eh, ahí nos indica que nos va a, a, a guardar toda la información eh, bibliográfica, el artículo que está en PDF, este artículo que está acá. ¿sí? Entonces uno le indica que este, puede copiarlo allí directamente. Le decimos hecho y en este momento está trabajando para poder sincronizar. Lo mismo, si estamos trabajando, por ejemplo, en Science Direct, por ejemplo, eh, vemos que esta eh, eh, revista está disponible. Acá tenemos toda la información, ¿sí? De la parte bibliográfica en sí. Y si nos interesa esto, entonces simplemente le damos acá en guardar en Sotero. Seleccionamos nuevamente dos en qué, en, en, en, en qué carpeta nosotros queremos que este, nos guarde esta información, ¿sí? Y este, posteriormente, entonces le damos acá en, en hecho para que nos guarde eh, esos artículos. Fíjense que eh, acá tenemos este, todas las referencias bibliográficas ¿sí? de, de, de este artículo en particular. Acá tenemos el, el PDF. Nosotros podemos este, visualizar el contenido del artículo. ¿sí? Podemos leer este artículo. Pero aparte, de eso ya tenemos todas las referencias bibliográficas que podemos después este, sincronizar. Por ejemplo, cuando estamos trabajando dentro de Microsoft Word eh, para realizar citas. Eh, o cuando estemos trabajando también con, con Google Docs, por ejemplo, en la web. Entonces podemos realizar citas. Y también este, podemos generar la bibliografía automática. Esas funcionalidades este, nosotros lo vamos a visualizar eh, o lo vamos a, a ver eh, en el siguiente video. Hasta luego.